En este vídeo te explico cómo ser un turista responsable y así conseguir viajar de forma más sostenible. Aquí vienen los consejos. ¡Hola Locos! ¿Qué tal? Yo soy Víctor Luna, esto es EcoGira, el canal que te enseña a ser más sostenible, más saludable y a ahorrar dinerito. En las últimas décadas, viajar ha pasado de ser un lujo exclusivo a ser un deporte de masas. ¡Uy, qué peligro! Según el barómetro de la Organización Mundial del Turismo en 2018 viajaron más de 1.300 millones de personas alrededor del mundo y la previsión es que en 2030 sean más de 1.800 millones de personas. Yo estoy flipando ahora mismo. El COVID-19 nos ha traído muchas cosas malas, pero nos ha permitido tener un parón, una pausa donde poder reflexionar y es el momento de viajar de forma más sostenible, de hacer también este cambio de hábitos. Muy bien, ¿veis niños? Eso sí. La moto, se nota que regalan la gasolina. Pero, ¿qué es el turismo responsable? El turismo responsable fue definido en 2002 en la declaración de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y se define como aquella forma de viajar que ayuda al medio ambiente, a la sociedad y a la cultura que se visita, buscando solucionar los problemas de aquel turismo convencional que, sin quererlo, fomenta la explotación de la zona, de las personas, del territorio y de la economía local. También, el turismo responsable ofrece mejores experiencias y conocimientos de la población y de los aspectos sociales del territorio visitado. Además, defiende los derechos humanos y de los trabajadores y trabajadoras. Se fomenta que el turismo sea un motor de cambio para mejorar el entorno, pero también la vida de las personas que viven, como también que el turista también viva de una forma más consciente, más responsable y más sostenible. A continuación, te resumo algunos consejitos para que tú también seas un turista responsable y puedas viajar de una forma más sostenible. ¡Esto se merece un aplauso! ¡Hemos trabajado mucho! Desde el ámbito ambiental tenemos cinco características del turismo responsable. La primera es que reduce el impacto ambiental y fomenta un consumo más responsable. La segunda es que genera un desarrollo sostenible conectado con la realidad cultural, ambiental, social y económica del territorio. Aporta contribuciones positivas a la conservación del entorno. Para ser un turista responsable es necesario que recuerdes que el planeta no hace vacaciones y por lo tanto, has de seguir reciclando y mirando de minimizar tu impacto ambiental. Ah. Ah, vale. Cuando viajes, evita comprar cuernos, colmillos y piezas hechas con animales, ya que normalmente detrás hay mafias y un mercado negro que fomenta la explotación de las personas, como también daña a los animales, y por lo tanto va en contra de la propia población que estás visitando. Para ser un turista responsable desde el ámbito cultural, te digo Cuatro tips. El primero es lógico, respeta la cultura local, contribuye a la comprensión y a la tolerancia intercultural, promueve la restauración y conservación de yacimientos y monumentos históricos, también valora positivamente las manifestaciones y la herencia cultural que visitas, genera complicidades entre el turista y la persona local, y contribuye a potenciar la autoestima y el orgullo local. Y suscríbete. Suscríbete, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre, suscríbete. corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete! Los cinco tips desde el ámbito social son Intenta involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones del día a día de su territorio. Potencia el consumo de productos locales y autóctonos. Y sobre todo, si quieres ser un turista responsable, recuerda que antes de hacer una fotografía, pide permiso y valora la situación en la que te encuentras y si esa fotografía va a a cumplir unos valores éticos y morales de la realidad en la que estás, ya que muchas veces una fotografía daña más que beneficia. Un poquito de por favor, que somos personas humanas. Desde el ámbito económico, el turismo responsable genera más beneficios y mayor bienestar a las comunidades locales. ¡Excelente! Contribuye a crear puestos de trabajo dignos y a reducir la pobreza local. Además, el turismo responsable ha de ser accesible para todo tipo de bolsillos. Por otro lado, ayuda a reactivar las zonas locales, como por ejemplo en España, que mejor que hacer turismo a esta España olvidada. Pues la otra España y recuerda, antes de dar dinero a mendigos o a niños, piensa en poder hacer donaciones a escuelas o a entidades sin ánimo de lucro que estén trabajando en ese territorio. Y así te asegurarás que ese dinero no acaba en mafias o en explotación infantil. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Ah, y sobre todo, si haces turismo responsable, recuerda explicárselo a tus amigos para saber qué lugares podemos disfrutar de un turismo y de un viajar de una forma más sostenible. Por cierto, ¿dónde me recomendarías ir este verano? ¿Me lo comentas? Es importante que tengas estos conceptos en mente a la hora de preparar o diseñar el próximo viaje. Y bueno, para hacerlo más fácil, te doy algunos consejos. Víctor, ¿dónde me alojo si quiero alojarme en un sitio más sostenible. Pues muy fácil, Víctor, te lo explico. Se le ha un poco la cabeza. A la hora de viajar, has de buscar hoteles y empresas locales que te faciliten esos alojamientos. Utilizando productos, proveedores y servicios locales, facilitamos la prosperidad económica, fomentamos lugares de trabajo y mejoramos el bienestar de la comunidad local. Por otra parte, existen diversas certificaciones de turismo sostenible a tener en cuenta. Otra opción es buscar plataformas que ayudan a buscar alojamientos más sostenibles o ecohoteles o ecoresorts. ¿Cómo desplazarse de forma más sostenible? <ríe> Me lo digo a mí mismo, ¿vale? <ríe> Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Lo primero que hemos de tener claro es no coger el avión. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo define que el 2% de las emisiones globales a nivel mundial son a causa de los viajes en avión. Y con los barcos pasa lo mismo, también hemos de intentar evitarlos. Piensa que cada barco contamina lo mismo que 14.000 coches, una barbaridad. Terrible, apocalíptico. La verdad que hemos de tener claro que viajar contamina. Lo que hemos de buscar es la manera de cómo movernos para reducir ese impacto ambiental que generamos si nos desplazamos en tren o en autobús, o incluso en un vehículo privado, eso sí, siempre que compartamos el trayecto o consigamos llenar el, el coche como mínimo con 3-4 cuatro personas. También también, otra opción es pensar, en vez de tener un coche propio para cuando me voy de vacaciones, véndete el coche, ese dinero que te ahorras, y cuando te vayas de vacaciones, alquilas el coche pues los días que lo necesites. Luego también, otra forma de viajar, que cada vez es más popular, es los viajes a pie o en bicicleta. Una tradición es el Camino de Santiago, pero tenemos cada vez más rutas para poder hacer en bicicleta o andando, y muchas seguro que salen desde tu casa y bueno y ya que estamos ¿por qué no te doy otros consejitos por ejemplo la maleta intenta llevarte lo imprescindible y evita los embalajes envases plásticos y otros productos que puedan generar residuos en destino así evitamos el turismo de residuos recuerda que hoy en día ya no es necesario imprimir los billetes Que con el teléfono móvil ya puedes llevar los billetes ahí así ahorramos papel ahorramos dinerito y ayudamos al planeta antes de partir infórmate de la historia de la cultura y de las tradiciones locales, si podrás actuar en consecuencia y de forma respetuosa con el lugar y las personas que visite. Otra cosa interesante hacer cuando viajas, es ponerte en contacto con ONGs o entidades sin ánimo de lucro locales y mirar de invertir en ellas. No solo conocerás la zona, sino que además podrás dejar la zona mejor que como te la encontraste. Para llenar la barriga buscar establecimientos con comida local de temporada si puede ser que sea ecológica y así fomentamos también una agricultura y una industria alimentaria más sostenible también en aquel territorio. Sobre todo, si has de contratar un guía, mira que este sea local. Y antes de irte, si quieres comprar algún souvenir, asegúrate que sea un producto local, fabricado en la localidad y hecho con materiales de la zona. Y que además, no ha habido ningún tipo de explotación a la hora de realizar ese producto. Y antes de volver, recuerda darme un like, comentarme dónde has estado y por aquí te dejo un vídeo súper interesante. ¡Míralo! ¡Míralo! Excel. Excelente. <laughs>